En nuestro despacho de abogados eh, tenemos un departamento especializado en ayudarle, ayudarle con sus deudas, eh, a que viva sin deudas. Eh, estamos buscando siempre eh, la mejor solución para cada situación específica. Si, por ejemplo, tiene usted ahora mismo, como se está poniendo eh, la vida, eh, un crédito hipotecario que no puede afrontar, nosotros le buscaremos la mejor solución. Estas pueden ser varias, pero a lo mejor la, la más, menos costosa sería una dación en pago. La dación en pago bueno, es un procedimiento extrajudicial que evitaría el tener que ir a esa ejecución hipotecaria con la cual no sabemos si al final usted se quedaría o no se quedaría con deuda y con la dación en pago usted entregaría el inmueble a cambio de quedarse sin deuda. También nosotros negociamos con los bancos las cláusulas abusivas, negociamos con los bancos eh, los intereses abusivos, los intereses usurarios, para que ustedes no paguen más de lo que tengan que pagar, ya que como sabemos hay muchísimas entidades financieras también que están abusando de esta situación por la que ahora mismo estamos todos pasando, que es complicada, con lo cual se conceden unos préstamos que no cumplen muchas veces la legalidad, con lo cual podemos ayudarle a que le devuelvan a usted no solo importe del préstamo que ha pagado a veces, no siempre pero a veces, sino todos los intereses usurarios que está pagando con sus deudas. Parece que nunca termina de pagar, que nunca termina de pagar, pero podemos ayudarle a que usted sí que termine de pagar esas deudas. Con lo cual eh, podemos eh, trabajar con usted, podemos reunificar sus deudas, colaboramos con entidades financieras que nos podrían facilitar que usted reunifique esas deudas y que tenga un futuro mejor y lo único pues, que queremos es eh, ayudarle a que pueda seguir adelante. Con lo cual, póngase en contacto con nosotros, tiene el formulario de nuestra página web, tiene teléfono por si quiere pues, contactar una llamada telefónica, una videollamada, de medio telemático que le sea muchísimo más cómodo por pues, si no se puede desplazar o no se puede mover. La primera consulta es gratuita y trabajaremos para usted de una forma rápida y eficaz. Muchas gracias.